Bueno, Egunon, Egunon eta Milazker, gaurko honetara etortzeagatik, e, gaurko e, momentu honetan, e, itzei nahi dizuegu, etxe bisitzari buruz, guretzat oso oso importantea den e, aspektua. Izan ere, hilabete hauetan, EH Bilduk, erakutsi du, argi eta garbi, zein den bere balioa zertarako balio duen bere proiektuak. Etxe bizitzari buruzko lege proiektu bana negoziatu eta aurrera atera duelako, bai, irunian, baita Madriden ere. Izan ere, gure helburu, nagusia jendearen bizitza hobetzea da, behin eta berriro errepikatzen dugun ideia da, eta e, etxe bizitzaren eta alokairuaren prezioa máximo histórico etara iristen ari da bai iruñan, bai tan ere. Gizarte, política batetara beraz itzuli behar dugu, eta egingo dugun lehenengo gauza, alcate tza dugunean, egingo dugun lehenengo gauza izango da, eche visita plan soziala aurrera ateratzea. En estos meses, eh, decía que, eh, bueno, hemos demostrado una vez más ...para qué sirve el proyecto de Euskal Herria Bildu... ...puesto que hemos negociado... ...hemos trabajado sobre sendas leyes de vivienda... ...que eh, se van a poner en marcha, van a salir adelante... Va, ...tanto en Iruña, tanto en, eh, en Navarra como en Madrid... ...y es que, otra idea que repetimos muchas veces... ...nuestro principal objetivo es mejorar la vida de las personas... ...hoy... El precio de la vivienda alcanza máximos históricos. Hay que volver, por lo tanto, a las políticas sociales de verdad. Y lo primero que haremos cuando lleguemos a la Alcaldía de Pamplona, lo primero que haremos cuando lleguemos a las instituciones, es poner en marcha un plan de vivienda social. Promover en Iruña más de mil viviendas en parcelas que están ya urbanizadas, protegidas, ...o en alquiler social en 11 de los barrios de Pamplona... ...por lo tanto prácticamente en toda la ciudad... ...y bajo, por supuesto, bajo un parámetro de especulación cero. Una parte de esas viviendas además estarán destinadas... ...a la emancipación juvenil, hay que tener en cuenta... ...que ahora mismo, ese es uno de los principales problemas... ...de la gente joven, la edad media... ...de emancipación está situada nada menos que en los 29 años ya. Analizaremos qué barrios hay que declarar zonas eh, tensionadas... ...por los altos precios de alquiler para regularlos, toparlos... ...y poner freno en la medida de nuestras posibilidades a la especulación. Hay que facilitar además el acceso a la vivienda siendo imaginativos... ...intentando buscar fórmulas nuevas que abaraten los precios... ...y faciliten el arraigo en el, en el barrio... ...sobre todo el arraigo de la gente joven en su propio barrio. Destinaremos cinco parcelas municipales... ...mediante cesión de suelo... ...unas 70 viviendas en total... ...para la constitución de cooperativas de vivienda. Además, dos parcelas más... ...para construir apartamentos autogestionados... ...para personas mayores... ...en régimen también de cooperativa... ...y crearemos un servicio de mediación... ...para conseguir movilizar esas viviendas... ...que forman parte de la bolsa foral de alquiler... ...que se estima que son en unas 350... ...y que mediante un sistema de mediación y de, y de incentivación... ...podrían salir al mercado. Frente al modelo de negocio puro y duro de la derecha... ...que hemos visto por ejemplo en los edificios de Salesianos... ...o la venta masiva de suelo, de propiedad municipal, que hemos visto como el actual equipo de gobierno quiere poner en manos de las manos privadas, EH Bildu entiende la vivienda como un derecho, un derecho básico de las personas y no como un negocio. Y priorizamos, por lo tanto, este de la vivienda como el principal eje de nuestro programa de acción de nuestra acción de gobierno. Por eso decía antes que sacar adelante un plan de vivienda social será la primera acción que hagamos cuando accedamos a la, al gobierno municipal. Salestaren, sí. dorreen negocio, eredu, en aurrean, edo escup privatuei, udal lursorua, masiboa, masiboki, saltzearen aurrean, ea txe bilduk, etxe Escubi de bat bezala ulertzen du, eta ez negozio bat bezala. eta gure gobernu ekintzaren ardatz gizan planteatuko dugun. izan ere Chaco, gizarte plana izango da. udal gobernura iristen garenean marchan jarriko dugun lehenengo nehorría. Idaldetik, beste de usaez, Eguno, guztioi, mila esker, ona urbiltzeagatik, e, Josebak aipatu duen moduan, etxe bizitza eskubidea izateaz gain, ezinbesteko elementua da bizi proiektua garatzeko. Bizi proiektu bat garatzeko segurtasuna behar dugu herritarrok. Eta zentzu honetan, etxe bizitza duin eta eskuragarria izateko eskubide unibertsala bermatzea lehentasunezkoa da guretzat. El buru honetan, Euskal Herria Bildutik, urgentziazko neurri gisa, onako proposamenak egiten ditugu. asteko alokairu publikoa bultzatzea. Echevisita bizitza utxak erabiltzeko politikak, abiatuz eta sustatuz. Gazteen, emantzipaziorako neurri espezifikoak hartuz, adibidez, dotazionalak izango diren bizitokiak. Echebizitza alokairuen prezioak kontrolatzea proposatzen dugu. Tenkatutako eremuen definizioa eta daukagun eskumena aukera ematen digute eremu horietan alokairuen prezioak mugatzeko. Orain badaukagu segurtasun a, urelege propio propioa garatzeko. Edukitzaile aundien, aurrea esku hartzea proposatzen dugu, eta pizu turistikoak erregulatzea, espekulazioarekin amaitzeko. Sektore publikotik etxe bizitzak, zahar berritzeko laguntza gehiago sustatuko ditugu, eta etxebizitza kolaboratibo eta komunitarioen proiektu kooperatiboak erreztuko ditugu. Beraz eta laburbilduz bilduz Euskal Herria bildun lanean jarraituko dugu Echevisitza Benetaco, Escuvidea y Sandadín. Buenos días a todas y todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria. Como decía Joseba Sirón, la vivienda, además de ser un derecho básico y fundamental, es imprescindible para el desarrollo de cualquier proyecto de vida. La ciudadanía necesitamos seguridad para desarrollar nuestro proyecto de vida. Y para Euskal Herria Bildu es prioritario garantizar... Ay, perdonad un momento, que nos lleva al aire. A ver, esto es más que el cierzo ya. ¿eh? Bueno, como decía, eh, la ciudadanía necesita seguridad para poder desarrollar su proyecto de vida y... Para Euskal Herria Bildu es prioritario garantizar el acceso universal a este derecho fundamental como es el de la vivienda y conseguir garantizar una vivienda digna y asequible a toda la ciudadanía. Con este objetivo y como medidas de urgencia vamos a, en primer lugar, impulsar un alquiler ...público incidiendo también en las viviendas vacías... ...y adoptando medidas específicas... ...para la emancipación de nuestras y nuestros jóvenes... ...como pueden ser los alojamientos dotacionales. En segundo lugar, también vamos a controlar... ...a limitar los precios abusivos de los alquileres... ...la definición de las zonas tensionadas... ...y la posibilidad de ejercer nuestra competencia... ...nos posibilita ahora el intervenir en dichas zonas, y regular y por fin limitar los precios de los alquileres. Ahora tenemos seguridad jurídica para hacerlo, para desarrollar nuestra propia ley. También proponemos intervenir frente a los grandes tenedores y regular los pisos turísticos para acabar con la actual especulación. Promoveremos del, del sector público más ayuda a la rehabilitación de viviendas y agilizaremos los procedimientos para impulsar proyectos cooperativos de viviendas colaborativas y comunitarias. En definitiva y en resumen, Euskal Herria Bildu va a seguir trabajando para que la vivienda sea un derecho garantizado para todas las navarras y navarros. Muchas gracias Esquerri Casco.